In Tlatolten, in Jesús o Kishowak Iwan Tetlamachticawan, Wawilowak y Centlapal, in Atlautle, Itoca Cedron. Un paocatca, se Tlamilole Jesús, Okalakowak Iwan Tetlamashtikawan. No yuque in Judas, in Aken o Tetemactiticatca, Yewao Quixmatiaya, in un Tlamilole. Tleca miakpa en Jesús, homo centla guaya in guan, y con en Judas o asito, ompa iwan, seololi, den soldados, oxekin, topiliten, den tiopantle, y tlatilanil en guayistoque, den tiopiscamen, guan den fariseos, o que in tepos, guan, in tlatlanes, que en Jesús. Ya Inclen in tlen o tepanowa, okishouak, wan o kitlatlanelok. Akin nan kite muwake. Ya ten o ten nan en Jesús y al tepeu nazaret. Wan Jesús o kinan ne ni Jesús. Wan wumpan in wan o catka in Judas Akin o teishtakatemakti tigatka. Juanico en Jesús o que en el vuelo, negóas ni Jesús o sin quisque Juan oetske tlalpa y camuscaió, un can Jesús o quepa o que en aquel el aquí no quitemo guaque, o que toque, te en Jesús y altepeu Nazaret, un can Jesús o que en el vuelo, yo no me eché lo que enjeguas en Jesús, intentéguas la noche Chikinkawaka inin o majaka inin opanok ik y in jesús omito, ikayewan akin onech makalok, quien o no itatze, amo o ni nyenseye. Simon pedro, ken o se espada o wan o que seden se den tlacamen y malco y den teopishkamen. Juan Jesús o Quirwilok in Pedro. chiquewa y espada, Huelica, Nixelis in intlapanolistli, que monekis tu wayitatzen, más que tequillo. Unca en soldados, den Ololi, en guan en comandante, Juan intopiliten, den cudiatecos, o te in Jesús, Juan o te ilpike, Onca niman o te echan en anás. Anas y Monta en en katka, Okatka, den Guayistok, en Teopishkamen, en Unchewetl, en in Aken in Mach o para Parayewanten, Mamike, en Sansetlakat, en